ese helicóptero lleva mucho rato en esa posición y es la más hermosa que he visto en el mundo no hay máquina hecha por humanos más linda que un helicóptero lamentablemente lo único que hace es explotar, sobre todo en las películas Hey guys. Bueno, día lunes, primera semana de abril comenzó bastante agitado, pega no de siempre pero ahora voy en camino a la casa de mi Polola porque la pobre en el evento de ayer algo que le cayó mal Está débil, así que le compré unas cositas para que cumplir la recomendación de la abuela que, enfermo que come, no muere ¿Cómo estás, muse? <risa> Cansado. Lo siento Lo siento de invitarte a la casa de mi amigo y que te enfermaras <risa> Me siento súper culpable <risa> ¿En serio? Loco vengo de vuelta y el helicóptero sigue ahí, güey Sigue estando ahí, bueno. Ahora quedan para bueno Y mientras camino a juntarme con Rocks y Metalums, eh, quiero hablar un poco de la copia. Bueno, a veces la copia en el tema creativo es súper mal vista, pero es un recurso sumamente importante y súper necesario como para desarrollar nuevas habilidades. Cuando uno aprende a tocar guitarra, eh, lo primero que hace es aprenderse canciones de otras personas. Cuando ya te aprendes las notas, el siguiente paso es quizás tratar de escribir una canción básicamente lo que te permite la copia es aprender las reglas para después saber qué reglas abrazar aprender y qué reglas después romper <risa> Ay, <voy a> <risa> Al fin desperté a ¡La hora que tengo que despertar todos los días. Oh, no ¡Ay, <risa> Bueno, ya he hablado de esto, pero mi estilo de vlogging se ha basado mucho en el estilo de Casey Neistat. Y tengo su lente, cabe la casualidad que uso la misma marca de cámara que tengo el micrófono. Lo tenía antes de ni siquiera saber de Casey Neistat, pero bueno, lo que pocos saben sí es que en realidad no le copio tanto Casey Neistat en el contenido, sino a otro compadre que también se paró muchas veces frente a una cámara a hablar. I figured it out. I figured it out. What? I'll tell you. Everything. Why everything sucks? Entonces, Craig Ferguson fue durante 10, 11 años el conductor de The Late Late Show. Y el compadre tenía una filosofía de ser eh, totalmente honesto. Hay, hay episodios maravillosos donde cuenta cómo fue por, durante muchos años un alcohólico y adicto al, a la cocaína. Y hay un capítulo hermoso donde Craig Ferguson vuelve de Escocia y ya dedica todo an episodio a la muerte de su padre be a bit different tonight. Um a bit of a different show my my father uh, Robert Ferguson died on Sunday. It may not be a flowing or accomplished piece of television that you're going to see uh, but I don't care. Uh, and I, and i want to tell you if i get weepy and uh, i don't want any slow camera zooming in and music and stuff like that you don't need to manufacture the drama my heart's broken my father's dead uh, that's enough e emociona y se deja ver super vulnerable and when i uh, when i was watching television with him he used to i used to sit in front of him uh, and he would sit behind me and he'd, he'd put his hand on uh, my head uh Y. that. Esa honestidad brutal de Craig Ferguson siempre me llamó la atención. Y eso es lo que he tratado de hacer con este blog: de ser totalmente honesto, porque en verdad no tengo nada que esconder. Y una de mis secciones favoritas del show de Craig Ferguson era cuando recibía los mensajes de los televidentes, al cual él llamaba Tweetmail Time. Todos los miércoles saldrá esta sección, eh, ya le tengo nombre, pero en honor al tributo que estoy haciendo a Craig Ferguson Vamos a hacer la presentación que él hacía, así que, play the jingle A los Y va a empezar con una pregunta que me hizo Max 1979 hace mucho mucho tiempo y se le, le di la respuesta. ¿Qué pasó con los notebooks que compraste en Aliexpress? Contexto. En Aliexpress había una oferta de notebooks muy muy buenos a un dólar. Me arriesgué para ver qué pasaba y compré dos notebooks. Estos tipos hicieron esta como especie de estafa para tener acceso a mandarte notificaciones por la aplicación y así venderte promociones. Aliexpress viene ahí porque me volvieron la plata y no pasó nada, es una historia muy bien Carolina, Carolina Sepúlveda, la CEPI, me dijo en el video El chileno vive muy mal, que ella amó a mi hermana la Dani, que tiene una energía increíble, que de hecho así a mí me, me, me caso un poco y eso que soy bastante hiperkinético Nicolás Aguirre eh, hace cinco días atrás, en el video y llegó Carabineros, que está saliendo ahí las tarjetas eh, me pone Compadre Edita La Raja, Nunca había visto un video suyo Un gustito ver sus videos Saludos, me gusta y suscríbete Así que compadre Muy bienvenido Creo que mucha gente me está dando Feedback muy positivo sobre mi edición Así que bacán Espero verte en los próximos videos Jorge Guzmán eh, Hace una semana En el video Chopalusa Tienen que hacer un cosplay De Jake y Finn con Rots No sé muy bien sobre eso Porque primero tenemos pendiente El cosplay de eh, El Cabo Salina y el Cabo Freire Con Rots Porque es necesario la Felicia hace dos semanas puso en el video el peor consejo que está saliendo en la tarjeta y que también lo voy a dejar en la descripción Me pegué la mansa maratón, vi todo en orden, fue guatilmo, seco, soy fan Felicia, la locura que te mandaste no se la recomendó a nadie pero gracias por haber visto los ciento veintitantos vlogs que tenía en ese momento y para los que no quieren darse esa paja aquí hay una lista de los episodios que para mí me gustan caleta. Entonces son 46 episodios de los 120 tam, En bola. Para finalizar, Javier Astudillo Me dice hace 3 semanas en el video 2 grande anuncio Uno de los mejores videos que he hecho Dice, spoiler en el minuto 2.15 El capítulo 122 está para hacer el 119 de regreso Contexto Ahí me tomé unas pequeñas vacaciones del blog, Estuve más de un mes sin sacar ningún video Porque necesitaba resolver ciertas cosas Y volví a 7 de marzo Volví con un video que decepcionó a varias gente Pero eh, me puse al día con el 122, así que vagan por eso. Eso es todo por ahora. Así que vayan dejándome comentario en YouTube o mándenme en Twitter o pueden escribirme a hola arroba, .cl y pídanme consejos, preguntas de cómo grabo el blog, cómo no lo grabo, qué hago, no hago y un zoom Babilonia para ustedes. Oh, oh, oh. Ok, bueno, así con la copia no eh, es como robar una manzana, si tú robas la mitad de una manzana, dos personas quedan con dos mitades, en cambio si tú robas una idea, hay dos personas con una idea completa y eso es súper bueno y lo otro que aprendí es que son eh, las 11.55 del día miércoles, día donde tenía que publicar, ni cagando alcanza a renderear y subir esta manera un miércoles y que fallé en la publicación, lo que uh, es un poco ajoneado porque puta quiero salir al día con los vlogs. Entonces necesito algo para subirme el ánimo. Creo que lo mejor en este momento para pues subirme el ánimo es ver un timelapse así pero hermoso en los créditos. I got a Oye, rompimos el récord, weón. Pero ¿no? lo dejamos meternos. estoy muy orgulloso de ti y de Sauce.